¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? sido nuestro primer día de trabajo como actores. Exacto. Estamos haciendo una película. No, una película no, una serie alemana y este capítulo lo han grabado aquí en Robaniemi, en Santa Claus Village. Así que queréis ver cómo es una experiencia siendo actor por un día, quedaos viendo el vídeo. Viendo. Vamos a empezar a hacer la serie Vamos a grabar este capítulo ¿no? A ver Vamos A ver Es una serie alemana muy famosa de allí, de Alemania Y estamos en Santa Claus Village para grabarlo Ella es la directora y nos va a explicar ahora exactamente lo que tenemos que hacer aquí Cuando diga action es acción, cuando diga otra cosa que no me acuerdo es que vuelvas al mismo sitio donde estabas. Ah, Return to One. Oh, vale, oh, vale. Y bueno, hay unos elfos, hay de todo. Eso es absolutamente importante. Nada puede ir en social o or anything como like about las cosas que estamos haciendo aquí. can hacer videos para ti. Vale, nos han dicho que cuando estemos grabando que nos grabemos a nosotros mismos y que de todo lo demás no lo podemos publicar ni en Instagram ni en Facebook ni nada Así que eso Así que me estaréis viendo todo el rato la cara Acabamos de grabar la primera escena y a ver Ha sido un poco raro Porque a ver, nosotros vamos a ser personajes de fondo, ¿vale? Nos están pagando para que seamos personajes que salgan así por detrás entonces, lo que, vamos a, lo que estamos haciendo ahora es que estamos en un, hay un árbol y tenemos que ir andando desde ese árbol hasta el muñeco de nieve gigante y cuando estemos ahí nos paramos y echamos unas fotos. Algo así de simple pues lo hemos hecho demasiado lento. Así que pues mmm, lo tenemos que repetir dentro de media hora porque van a hacer algunos ajustes en la cámara o algo así. ¿no? muy bien. Y bueno, fue eso. Este ha sido nuestro día, tengo que decir que antes de hacer todo esto nos hemos hecho una prueba de antígenos para ver si tenemos el COVID y todo hemos dado negativo, así que todo perfecto. Eh, y ya nos han pagado 25 euros a los niños y 50 a los adultos que hubiesen estado trabajando y todo perfecto. Y no sé si mañana tendremos que volver, yo creo que no, pero bueno.